Buena gente, en este video voy a tratar de dar una idea o brindarle una idea partiendo de un, de un audio digital que en este caso es un ritmo y el instrumento que está grabado es un bombo, un bombo legüero que en la Argentina se usa para folclore eh, desde ya que es este, un ritmo folclórico el que vamos a escuchar Partiendo desde ahí, uno lo que puede hacer, si quiere hacer algo que suene moderno y autóctono, sin mucho esfuerzo, uno puede darle uso a ciertas herramientas, en este caso el estudio One, con instrumentos virtuales por supuesto, o sonidos virtuales, esos sonidos van a ser disparados por los trascientes del ritmo, por eso están viendo unas rayitas, esas rayitas están marcando donde hay un trasciente del ritmo. Yo con esos trascientes al marcarlo, yo lo puedo cuantizar. En este caso no lo cuanticé porque quise que quede el ritmo quede lo más humano posible. Pero una vez que está con sus trascientes ubicados en el mismo lugar donde está el, la acentuación de cada golpe, en la parte de cuantizar hay una opción que se llama Groove y, y te hace, vos podés trasladar todo, toda esta posición de esos trascientes a esta ventanita y si quieres que es lo que hice yo si quieres con la manito lo arrastras y automáticamente te hace una pista MIDI con cada golpe de esos trascientes yo ahora no lo voy a dejar porque ya tengo el video preparado y si no se me va a descalibrar todo entonces te explico de nuevo en otros videos yo ya expliqué las herramientas del del audio bank y este la herramienta ven para poner este, marcar los, los trasientes, cuantizar, ya lo expliqué en otro lado. Creo que también era con, un, era con una guitarra y era que estaba fuera de que no estaba tocada bien con el metrónomo y tuvimos que acomodarla junto con el metrónomo. Pero en este caso se usa el ritmo del bombo, del bombo legüero, que es un instrumento folclórico argentino, del norte argentino, que eh, en este caso está tocado por un amigo que se llama Vito. Eh, simplemente marcamos con las herramientas ven, marcamos cada trasciente y lo que yo hago es hacer cuatro pistas midi, una, dos, tres y cuatro. Cuatro pistas midi que cada notita midi acá adentro, ve que está, está, está toda en el mismo tono, pero cada pista está en distinta nota. En este caso, esta por ejemplo está en sol. Si vamos a otra, esta está en DO, la otra está en MI. Y esta cuarta está en MI, pero tiene agregado una herramienta. Ahora la vamos a ver. para ver si se abre. No, esta. Bueno, este es el instrumento virtual. Una herramienta que se llama Chorders. Que en realidad lo que hace es, partiendo de una nota, te forma un acorde. Que ahora cuando este, le dé PLAY lo vamos a ver como como se como uno está viendo las teclas como se empieza a hacer los acordes ¿Mm? un acorde manual en este en este caso yo elegí ya este un preestablecido a ver no no era este a ver, ahí. vamos a elegirlo ahí, ahí está esta herramienta es el chorder entonces yo elegí esta opción preestablecido ¿Mm? lo que me marca es va a golpetear Partiendo de la tecla Mi Lo que mostré recién Partiendo de la tecla Mi va a formar un acorde mayor Y va a ir Golpeteando cada vez que suene de, Que suene este, un golpe del ritmo Va a golpetear el acorde Porque es la continuación De cada trasciente O sea, cada trasciente yo lo convertí En una señal MIDI que está en un solo tono En este caso, en este canal Está en Mi Y ese Mi va a generar un acorde mayor Cada vez que haya un golpe acá Así que este Es una cuando lo escuchen van a, se van a dar cuenta que va a sonar muy como folclore moderno sin hacer ningún esfuerzo. Simplemente trasladar los tracientes a una pista MIDI, generar cuatro pistas MIDI, acomodarlo de una manera que, que sea musical. Va a ser muy minimalista pero al tener el ritmo, el ritmo y, el, y el audio digital de un bombo legítimo van a notar que va a tener la música va a tener como una, una personalidad autóctona y a la vez moderna sin hacer ningún esfuerzo, sin tocar ningún simplemente saber usar el, el mouse y las herramientas que trae Studio One eh, a ver, si no me estoy olvidando... De, ah, otra cosa, los archivos MIDI están... a ver, vamos a hacer un zoom acá como le iba diciendo, ve que son todos iguales, pero lo que yo hice es para hacerlo más melódico es correrlo un poquito, o sea, los acordes van a golpear con el. ya va a golpear directamente, están en, al unísono, sería, con los golpes del, del ritmo del bombo. Los otros también, pero están un poquito al siguiente. Por ejemplo, este está en el siguiente golpe, este en el tercer golpe y este está en el cuarto golpe. En otra oportunidad le voy, lo voy a explicar mejor, pero bueno, en principio eh, resumiendo. De todas maneras el bombo lo van a escuchar con un, con un con una pequeño tratamiento acá que le hice usando esta herramienta también que es una herramienta nueva que tiene Studio One que se llama Splitter. Hice una división de frecuencia, dividí de 1000 para abajo, de 1000 para arriba, se divide. Los mil para abajo pasan por acá, de 1000 para arriba por acá. puse un compresor y le hice un... El archivo que está entrando es estéreo pero es... L y R son igual, entonces lo que le puse es un plugin para generar un estéreo medio camuflado, como quien dice, y le hice como si fuera un, un mid side acá para tratar de matarle la parte acústica que tenía el bombo para hacerlo un poco más seco y le puse un compresor cuando salen las dos las dos frecuencias acá, que en realidad sale la música, la división de frecuencias que se unen acá nuevamente le puse un compresor todo esto siempre estamos hablando del bombo ¿eh? Eh, este bombo a ver vamos a cerrar acá lo que hice es mandarlo a un bus estéreo y nuevamente le hice un mid side acá vamos a mirarlo a ver usando la herramienta de splitter pero esta, esta vez lo puse en la parte que dice división de canal o sea se divide en l y r puse un, un ecualizador en la parte side sería la imagen estéreo o sea la parte y en la parte centro centro la parte mono del, del golpe del, de los golpes del bombo puse un, un poco de, de distorsión para que los graves quedan queden acentuados y no se en, enmascare entre los este, entre los ruidos que van a van a escuchar ahora de, de teclados que en realidad son instrumentos virtuales y los instrumentos virtuales que usé son los siguientes a ver vamos a abrirlos tenemos el masive a ver si le vemos la carita mm, acá está el masive estoy usando ese ruido el, ese sonido que he preestablecido que es el que me gustó después tengo que es de la misma empresa el app 5 a ver si, lo, si se abre vamos a ir acá que en este caso estoy usando ahí está el sonido que estoy usando y lo demás acá lo aclara ¿eh? tenemos en este el SIM. Y acá donde dice bombo, creo que también tengo el asim. Sí, acá está. O sea, tengo tres sonidos de asim el 5 y uno del masive. Y el que golpea los acordes que está con la herramienta eh, multiinstrumento, que es esta, esto es toda una herramienta en realidad. Esta está también con el asim. Y antes de que entre el asim se divide en acordes y dispara acordes, que es lo que estaba explicando hace un rato. En otro momento voy a voy a hacer un tutorial si es que le interesa, así que esperaré que, que alguien me pregunte algo porque es muy interesante. Partiendo de un ritmo, en este caso es algo muy autóctono, que es un bombo, sin mucho esfuerzo uno puede hacer una musiquita que suena novedosa y autóctona a la vez. Cuando digo novedosa es como moderno. Entonces pues, si tienen un pedido de una musiquita para acompañar algunos videos que tienen que ver con algo folclórico y a su vez, eso folclórico tiene que ver con algo modernoso. Esto sería lo ideal. Es algo muy minimalista. Bueno, vamos a darle play y lo escucharemos. Goodbye.